¡Hey! ¿Cómo están gente de YouTube? Estamos con un nuevo video para el canal Piano para principiantes En este video voy a enseñarle 10 músicas Bueno, 10 fragmentos de 10 músicas Les voy a enseñar Cómo tocar estas distintas canciones Tanto clásicas como modernas Pero antes de comenzar Quiero hacer énfasis en una cosa En este ángulo que me observan no se puede observar qué teclas estoy tocando Por lo tanto, abajo en la descripción, al final del video o ahorita mismo Pueden chequear un documento totalmente gratuito Donde se, se mostrará qué teclas estoy tocando para componer la canción ¿Sí? Así que, sin preámbulos, ¡comencemos! Bye. Y esto es todo por hoy, espero que hayas disfrutado del video, espero haberte ayudado, si es así, puedes ayudarme con un buen like, con un buen like, suscribiéndote a mi canal para nuevos videos como estos, y bueno, yo me despido, mi nombre es Steven Cajamarca, y nos vemos hasta la próxima, piano para principiantes, Chao, chao.